Buenas noches a todos y todas. Eh, es la tercera sesión de eh, lo que hemos denominado eh, nido de cuervos, un sector que hacemos los lunes con nuestros amigos de Muy Guaso, desde hace ya mmm, casi un mes, me parece. Y bueno, en este, en esta sesión vamos a, vamos a presentar un libro que veníamos posponiendo por diversos motivos eh, circunstanciales no ajenos a nuestra voluntad. Eh, que se tema Tiempo, Poesía y Falta, cuyos autores son Fernando Van de Wingard, Mónica Velázquez sí. y María Soledad Quiroga. Y eh, es un libro que por primera vez eh, presentamos virtualmente, es un ebook book porque estamos, debido a las circunstancias que estamos atravesando todos, eh, hemos parado nuestras impresiones y de hecho no sabemos cuándo las vamos a reanudar y tampoco tenemos muy claro cómo seguir. Me parece que eso le pasa a muchísima gente en todas partes. Y bueno, hemos hecho eh, este experimento con los tres autores eh, que he mencionado. Eh, de presentarlo como un ebook, pero que además esté liberado, ¿no? Que sea gratuito. Eh, que también eso daría para, para un debate. Un debate sobre, sobre la parte material en, en el mundo del arte, ¿no? eh, En muchas ocasiones los artistas no perciben remuneración por su, por su trabajo y eso está normalizado en nuestra sociedad ¿no? y no hay políticas públicas o, o una visión eh, integral digamos sobre sobre todos los actores que participan en la en, en, en las distintas disciplinas artísticas pero bueno es un debate que mm, me parece que que está abierto y que puede ser iniciado y, y con devolución nuestra, por supuesto, eh, con los lectores. Ha sido un libro que en estas dos semanas que está liberado ha tenido, por ejemplo, una recepción de casi eh, mil personas, o sea, mil personas han descargado de nuestra plataforma y eso nos, nos alegra mucho, ¿no? Porque significa que sí hay una predisposición. Y una necesidad de leer eh, reflexión sobre poesía, algo que en nuestro catálogo recién está empezando, hace un año que hemos empezado esta colección, que es una colección amplia, eh, con apenas amplia en el sentido eh, de inclusión, ¿no? Eh, están los los ensayos eh, y artículos de Rodrigo Asgún, los aforismos de Barría, que tienen ahí alguna, algún intento de pensamiento entre chistes. Y este libro, que son tres ensayos escritos por tres poetas sobre... Eh, no voy a decir la relación de la poesía del tiempo, sino la, eh, la manera en que... La poesía eh, es tiempo, ¿no? Produce tiempo. Eh, y son ensayos muy distintos entre sí, pero que están aunados por esta voluntad de pensar juntos. María Soledad, Fernando y Mónica son eh, amigos y bajo esta amistad han pretendido reflexionar sobre, sobre esta operación mm, del tiempo. Um, Además de estos tres ensayos, hay un, hay un prólogo y un epílogo, epílogo que a mí me ha, me ha gustado mucho porque nos habla ya de la coyuntura que estamos viviendo en este momento, ¿no? eh, en el que el tiempo se ha descompuesto de muchísimas formas, ¿no? Es muy difícil ahora tener una percepción eh, como la que teníamos antes del tiempo. Eh, y por lo mismo es muy difícil también gestionarlo, ¿no? Y, y pasan miles de cosas con el tiempo y hay una reflexión final en este epílogo que me parece um, que acompaña muy bien eh, y plantea más preguntas eh, sobre la época esta que estamos atravesando, ¿no? Y bueno, yo quería eh, así iniciar el diálogo sin demasiada ceremonia ni presentaciones eh, para que hablemos de eso, ¿no? De que antes de entrar al motivo de la reflexión, que es eh, la poesía como productora de, de tiempo, eh, ¿cómo se sienten ustedes al, al estar viviendo junto a nosotros esta nueva experiencia de sacar un libro en en en bytes, ¿no? Ya no en páginas ni en papel, sino eh, de manera virtual. No sé quién, quién quiera hablar. Bueno, sin duda, nueva experiencia para todos. Nosotros tres no somos precisamente muy tecnológicos, así que, Estamos doblemente por no solo por la manera en la que aparece este libro, sino porque sea el nuestro el que aparezca así. Pero bueno, nos toca esta etapa y vamos a ver cómo le va al libro. Igual el alcance es siempre sorprendente respecto a lo presencial. Y en todo caso nos parece como trasladar de, de plataforma un diálogo, que es lo que nos ha unido ¿no? a pensar este libro bajo el gran cobijo de una amistad, que nos exige ir cada vez más lejos, que nos exige cada vez cuidarnos, no solo en lo que pensamos, sino en lo que somos. Y ojalá eso les contagiemos a los lectores. Nos sentimos muy contentos y muy agradecidos los tres eh, a ti, Fernando, al editorial El Cuervo, a todos quienes han apoyado. El esfuerzo que nos parece muy, muy relevante, sobre todo en estos momentos en que estamos todos eh, aislados, separados en términos espaciales y en los que se requiere probablemente entablar eh, puentes, eh, tender eh, lazos entre las personas para reflexionar en conjunto sobre lo que nos está ocurriendo en este nuestro interés, todos con quienes se interesen en estos temas, a través de ustedes, a través de este libro, que es de alguna manera un pretexto, no porque no nos interesa el tema, que nos interesa fundamentalmente y por eso hemos pensado, hemos conversado en torno a este tema, hemos reflexionado y hemos escrito los tres ensayos, sino porque creemos que a partir de este tema... Se puede también ingresar a una consideración del presente, de lo que nos ocurre ahora y de los pasos que, que vamos a dar si es posible en este nuevo tiempo que se está desencadenando. Perdón, no sé si se pueden subir los volúmenes desde, desde quien controla. Estamos con dificultades de escuchar. Sí, es un poquito quizás... Eh... El micrófono de María Soledad, tal vez si sí, se puede acercar un poquito más ahí al mic, o si tuviera por ahí unos audífonos, María estaría súper, tampoco poco suavito, sí. Pero bueno, desde los controles no, no se le puede subir más. Y quizás mientras una habla, eh, silenciar los micrófonos de las otras personas para que así no haya eh, sonidos de interrupción. Pero, pero ahí si María puede lograrlo, estaría maravilloso. De acuerdo. Eh, yo agrego a Mónica y a Marisol que, que a propósito de, no solamente de poesía, sino de obra, eh, y las obras a veces hablan del tiempo, cosa que a nosotros nos preocupa mucho menos que eh, las obras en, en un sentido pleno o en un sentido fuerte, que siempre eh, están cruzadas por el problema del tiempo. No importa si hablan del tiempo o no. Pero una de las que habla muy muy a la pasada recuerdo eh, me parece que es Hamlet, no eh, la, una de las obras de Shakespeare donde Hamlet dice el tiempo está fuera de quicio y la sensación de que el tiempo está fuera de quicio y es bastante no es reciente, lo que, eso es lo que quisiera decir. Si bien hoy en día, digamos, pareciera que la experiencia que tenemos de, del tiempo en presente e, e, es aún más difícil de abordar, porque no existe, no existe algo así como el tiempo sin la experiencia de ello. Y la dificultad que creo... Hemos compartido entre varios es la dificultad de hacer una experiencia de lo que está sucediendo hoy en, hoy en día. Que no es solamente un tiempo detenido, que pudo haber sido hace unas semanas atrás, sino que es un tiempo eh, paradojal, que, que de alguna manera florece en muchos sentidos, como un ramaje. Y eso también es algo que podríamos conversar más adelante. Pero te tomo el guante, Fernando, y yo creo que sí, eh, entre las muchas paradojas que que arroja la, la situación actual, la experiencia actual, es qué es lo que vamos a hacer como cultura eh, en adelante. Porque esto me parece maravilloso que ocurra, pero estamos eh, entre todos dando una, un mensaje bastante, puede ser falso, de que la cultura es algo gratuito, eh, a la cual tenemos derecho sin costo, eh, con lo cual estamos eh, negando de que hay personas que trabajan en toda la cadena de producción para que algo lo tengamos frente a nosotros como un contenido que pueda ser eh, abordado, trabajado, qué sé yo, no solamente escrito, sino música, teatro, cine, lo que fuera, y todas sus sus, sus, sus las personas que forman esas cadenas, digamos, cadenas de producción, cadenas de circulación, cadenas de Creo que podemos estar dando un mensaje falso, pero de alguna manera también sería un egoísmo, eh, una mezquindad, no hacia nosotros ni hacia el público, sino hacia, hacia las propias obras, que éstas se queden ahí eh, y sin, sin movimiento, digamos. por lo tanto... Nuestra primera, y coincidimos contigo, que con nuestra primera reacción es que hay que hacer circular. Después veremos que, cómo arreglamos este falso mensaje. Bueno, para iniciar el diálogo, eh, son, ensayos, son tres ensayos muy distintos entre sí y me, me cuesta a mí... Eh, mencionarlos y resumirlos porque son tres distintas experiencias de lectura. Eh, son un viaje que el lector va a agradecer porque son muy distintas miradas sobre eh, esta reflexión propuesta de la relación entre tiempo y poesía. Eh, el primer ensayo pertenece a Fernando y es un ensayo filosófico eh, entonces, las fuentes y las citas eh, provienen especialmente de, de la filosofía. El ensayo de María Soledad es eh, poético en el sentido que recurre a las obras poéticas para trazar su argumentación sobre esta relación eh, de poesía y tiempo. Y el de Mónica Velázquez es eh, más concentrado en dos obras. Eh, por un lado, la de Gorostiza y por el la, la otro lado, la de Blanca Vietúpter. Eh, esa sería una presentación muy breve eh, para quien aún no se ha acercado al libro y que sirva de alguna motivación eh, según sus intereses. Eh, y bueno, quería empezar charlando eso con, con Fernando. Eh, es un ensayo extenso el tuyo y plantea um, varias reflexiones eh, que por un lado yo destacaría a la que me ha gustado eh, en su desarrollo. Ha sido esta de, así como el hombre ha desarrollado estas maneras de medir el tiempo, la poesía sería no, un, no una medida de tiempo, más bien un... Um, casi un productor de tiempo, un proyectador del tiempo. Y quería entonces que hables un poco de esa, de esa beta en tu ensayo. Tal vez lo que... Eh, no recuerdo bien en qué, en qué lugar del, del ensayo eh, abordé ese, ese momento, pero es un momento de transición en el pensamiento ensayístico de este texto que va de un lado al otro. ¿no? Creo que el, el, el, el inicio del texto es, es eh, como colocar en, jaque, colocar en jaque la idea eh, muy naturalizada, muy extendida y de alguna manera, entre algunos, más o menos prestigiosa, de que la poesía tuviera que ver con una cierta melancolía, con una cierta nostalgia que le fuera intrínseca, cosa que yo no creo no creo en absoluto, eh, si sí, la poesía a veces se presenta como cadencia, como algo sinuoso, cadencioso, eh, es, es una de las posibilidades entre muchas. Eh, creo que finalmente quien asocia eh, la idea de que la poesía está ligada a algo perdido, algo perdido como si... Algún momento pasado fue mejor en términos de que hubo una totalidad y que cuando uno la recuerda estaría en una condición degradada respecto a esa totalidad, o sea, estaríamos en una situación parcial respecto a lo que creemos que ocurrió alguna vez, una especie de creencia mitológica, haya ocurrido en la juventud, en la niñez, en el útero o incluso anterior a la vida, eh, como si allí hubiéramos sido totales y hoy en día no. Esa idea a mí me parece no solamente errónea, sino bastante perjudicial. Perjudicial porque no se afirma en ningún pensamiento trabajado, sino más bien una apuesta de fe, en una convicción, en una convicción que es incluso pre previa a toda disquisición teórica. Y a mí me interesa mucho más pensar la poesía desde una disquisición teórica, porque estamos aquí, porque estamos en una vida contingente y. Y claro, desde ahí pasé en algún momento por el hecho de que la poesía eh, no se asocia a la medida, sino más bien al ritmo, al, al, a lo que palpita. ¿Y qué sería lo que palpita? Sería lo que, lo que, esa otra forma del tiempo que no comprendemos, que sería la, la parte menos visible de él, que es una parte más potencial, más, más de lo latente. Lo dejo por ahí por el momento. Agradezco tu pregunta, Fernando, para poder... Darle la voz a, a Marisol ya. Muchas gracias. Eh, como decía en el caso de, del ensayo de María Soledad, eh, las reflexiones vienen a través de, de citas y fragmentos que permiten esta reflexión acerca de la relación, o sea, acerca de cómo la poesía es un espacio privilegiado para vivir el tiempo, un espacio en el que confluyen eh, de manera simultánea varias temporalidades. Eh, entonces yo quería que María Soledad nos hable un poco de eso, de por qué he elegido eh, esta reflexión eh, sobre, sobre la relación de poesía-tiempo eh, recurriendo a estos, a estos poetas. Eh, sí, gracias, Fernando. Eh, bueno, el, el, el artículo mío, el ensayo, de alguna manera responde a una inquietud, podríamos decir, que es eh, tratar de entender, tratar de, eh, de entrever. Cómo encara la poesía el tiempo, no como un tema, sino cómo como vive el tiempo, cómo habita el tiempo, cómo da a luz el tiempo. Porque creo que la relación entre poesía y tiempo tiene que ver con todos esos movimientos, no solamente con una habitación del tiempo, sino con una eh, generación también de, del tiempo. Y me parecía por eso que recurrir al pensamiento, a la obra poética de autores diversos, porque los autores que cito, los poetas, son muy distintos, muy variados en cuanto a su procedencia, su época, eh, el estilo en el que trabajan, sus obsesiones, las características de su lenguaje, son muy diferentes pero me parece que todos ellos están a través de su obra planteándose esa inquietud en relación al tiempo y cómo eh, la poesía es atravesada por el tiempo y cómo la poesía genera también un tiempo propio, un tiempo propio que es muy distinto del tiempo eh, de la física, o del tiempo eh, histórico, o del tiempo cotidiano, o del tiempo subjetivo. Es de alguna manera un, el, el, el de la obra poética que de alguna manera muestra esa totalidad temporal que se, que se plasma, podríamos decir, en el instante, en el instante poético del que habla bachelar eh, y que en ese instante permite de alguna manera entrever conquistar esa totalidad integrada del tiempo que no es otra cosa más que la creación de la propia obra poética y entonces me interesaba un poco indagar en relación con este tema a partir de la voz de diferentes autores de diferentes poetas y también a partir de mis propias impresiones, y mi propia experiencia como persona que escribo poesía. Muchas gracias María Soledad. Eh, eh, el ensayo de Mónica Velázquez, es un ensayo que se centra en dos obras, por un lado eh, un poema de Gorostiza, y, un, y otro poema, otro libro de Blanca Villetúcter, en madera viva eh, me acabo de y, confundir el y nombre y árbol difunto perdón eh, y eso voy por, por el mismo por la, con la misma intención de dónde ha surgido eh, sé que ya habías estudiado la, la obra de Blan Blanca Biel entonces de dónde eh, te viene esta motivación por despejar esta esta particularidad en estos dos poetas sobre el tratamiento del tiempo en su obra. Gracias, Fernando. Sí, eh, y hay varios lectores que me han dicho, otra vez, La Blanca, Vitúcter, pues sí, otra vez, porque esta chica me da mucho para pensar, y cada vez que quiero pensar se atraviesa su nombre y aparece, así que la vuelvo a, a convocar. Eh, son dos poetas eh, a los que yo frecuento muchísimo, eh, son de esos grandes poetas a los que no quisiera parecerse cuando sea grande, definitivamente, eh, y que eh, al enfocarlos desde el tiempo me permitían unirme a lo que estaban pensando mis compañeros, no Marisol y Fernando. Por un lado, una visión que no es melancólica del tiempo, no hay un ayer extrañado, ni hay tampoco un, un tono evocativo, etcétera, en los dos, sino más bien que los dos van tejiendo el tiempo de una manera bastante compleja. Eh, los tiempos, diría en eso, cerca a lo que propone Marisol, eh, conjugan tiempos y los nombres que le hemos dado al tiempo de muy diversas maneras. Y lo que más me gustaba a mí de estos dos autores es que me permitían pensar cómo la poesía es por excelencia el tiempo de la interrupción. Y en ese sentido, yo creo que nos viene providencialmente para lo que estamos sufriendo ahora. Eh, creo que está bien plantearnos una duda sobre el trayecto, sobre la direccionalidad del tiempo, sobre la sensación de que todo lo que nos pasa tiene que caber en una narración eh, en la que nos dé sentido. La poesía rompe con eso y más bien lo que hace es alterar nuestros hábitos de conocimiento, exponiéndonos a imágenes, eh, disociadas, dispersas, solas, que no se unen entre sí, sino es por el azar, por lo arbitrario de una asociación, eh, incluso por el equívoco o por el anhelo de encontrar algo, eh, un antecedente a lo que nos estaba pasando, etc. ¿no? Entonces me parece que en los dos casos son poemas muy densos conceptualmente, que nos desafían a, a entender eh, el gerundio, por ejemplo, en, en Gorostiza, con esa muerte sin fin, en el que uno no deja de estar muriendo permanentemente, sin acabar nunca en un fondo de sepulcro, sino más bien en una profunda vitalidad. De, de Blanca Vitúcter, en un tiempo que siempre se inventa otro, y aparece en otro sitio, con un aire de familia, pero distinto, etc. Entonces me parecían dos escrituras que pueden iluminar mucho. Sobre cómo la poesía nos permite transitar esos momentos disonantes de nuestra vida que no caben en una narración del sentido o en una certeza de las trayectorias. Súper. Gracias. Creo que ya ha empezado. Eh, las preguntas. Las preguntas del público. Entonces, Michu, si, si quieres, empezamos con la primera pregunta. Claro. Eh, ahí nos hablaba Diana Gutiérrez, que nos está escuchando desde Colombia. Eh, bueno, nos lanza dos preguntas, pero les digo la primera y así como que eh, cada una de ustedes puede lanzar una reflexión alrededor de esta pregunta. Eh, nos dice Diana, es claro que el poema es un espacio de memoria de un autor determinado, pero ¿cómo es posible en la experiencia poética directa ¿Experimentar la temporización proyector de tiempo del poema? Por ejemplo, si eres escritor de poemas, dice, ¿no es acaso algo que te excede? No sé si quiere empezar ahí eh, Fernando, Mónica, tal vez María Soledad. Eh, Fernando, creo que estás sin audio. A ver... Ahora, ahora sí, ahí estás voy a tomar yo la, la hermosa pregunta de Diana eh, sin duda eh, creo que no hay posibilidad de no comprender no solamente la poesía sino cualquier obra de arte en relación a una memoria ahora eh, no sé si, si valga el caso pero voy a recordar que la historia de la palabra musa y por lo tanto eh, su remisión a, a su madre, la memoria, Mnemosin, eh, facultaba a las musas eh, establecer un, una especie de conexión con otras eh, formas del tiempo, con otras dimensiones del tiempo, pero que no necesariamente tienen que ver con el pasado. La memoria puede ser perfectamente la memoria del futuro, o la memoria hacia el, hacia el lado, hacia el costado, una memoria lateral. O sea, siempre se, se, se organiza desde la memoria, el pensamiento mismo, dice Heidegger, se articula, se organiza a partir de la memoria. La memoria es lo que organiza los pensamientos. El problema es que nosotros tendemos en una forma bastante reductora a pensar que la memoria es solo en relación a lo que ha sucedido anteriormente. Y esto ya remite a otro problema que es que eh, nosotros creo los tres de alguna manera sin habernos puesto de acuerdo necesariamente, terminamos viendo que, que, que el tiempo de la obra, como dijo Marisol, como si el tiempo de la obra fuera algo distinto al tiempo nuestro. Por lo tanto, la obra no es solamente aquí, aquel instante de, de fecha, o de fechación o de fechamiento, por la cual se inscribe en, en la vida de los sujetos. Eh, la, pareciera que eh, el concepto de obra tuviera que ver con una expansión, una dilatación, una, una especie de desborde de, de, de, de, de, de, de, de hacia sus costados, que, que habla de un diferimiento. Ahora el problema está en que si nosotros decimos diferimiento, siempre pensamos que tiene que ver con algo que ya sucedió, que le damos una especie de estatuto ontológico a lo que sucedió, no a lo que está por venir, y mucho menos a lo que posiblemente podría estar ocurriendo a nuestros costados. O sea, nosotros nos podemos eh, eh, trasladar de, de, de temporalidades en la medida en que nos apoyamos eh, con un codo en un costado, o con, con el brazo hacia adelante, con el pie hacia atrás, hacia donde queramos. Eh, creo que la problemática del tiempo, que no es una problemática reciente, eh, ha, ha postulado entre sus muchas posibilidades que el, que el tiempo tiene una especie de comportamiento eh, del cual nosotros hacemos un uso extremadamente limitado. O sea, como decir, del espectro del comportamiento del tiempo, nosotros tendemos a conceptualizar solo uno, que es el tiempo funcional. El tiempo funcional que lo medimos desde desde Aristóteles inmediatamente en relación al antes y al después, pero, pero las posibilidades del tiempo son infinitas, y creo que la, las obras, o el concepto de obra, tendría que ver con ello, o sea, estaría indicando todas esas posibilidades y otros comportamientos posibles. Yo solo añadiría algo muy breve, eh, creo que que la poesía justamente tiene una de sus potencias más grandes en que trasciende la memoria personal de su autor, ¿no? En esa medida siempre lo que aparece dado en el poema lo excede, evidentemente. No está hablando siempre desde su tiempo y su espacio delimitado, eh, aquella dimensión, digamos, espacio temporal que tiene como sujeto el autor, ¿no? En la poesía de Vituster es muy claro... Cómo resuena dentro de un tiempo, otros tiempos, y cómo una escena nos hace presentir una escena de familia respecto a otros tiempos que curiosamente no hemos vivido, sino por la narración de otros, o por la lectura de otros, o hasta por el eco inconsciente de otros, ¿no? Entonces, eh, el tiempo del poema siempre es mucho más que el tiempo del autor. ¿Quieres aportar algo tú, Marisol? No, creo que ustedes han sido bastante exhaustivos ya. Marisol, no logramos escucharte. Quizás eh, podrías hablar un poquito más fuerte o acercarte un poquito más a la compu o al teléfono. De acuerdo, de acuerdo, sí. Gracias. Eh, bueno, tenemos otra pregunta, eh, una de Roberto Oropesa, que va dirigida a Mónica Velázquez. Eh, pregunta, Blanca Vitúcter no juega con la nostalgia en madera viva, aunque tangencialmente. Yo creo que no, tal vez eh, pensando en alguna interpretación posible. ella Es que la, las voces, que son muchas, ¿no? En Madera Viva no es una sola, son ¿no? muchas voces. Eh, provienen de tiempos y de espacios muy diferentes, por lo tanto, ninguna extraña otro tiempo anterior, creo. Lo que sí habría, tal vez, es que se extraña el tiempo de la potencia plena, ¿no? De la, de la, de la gente, de la comunidad, de la propio, del propio lenguaje, pero no sé si hablaría yo precisamente ahí de un gesto melancólico, sino en todo caso de una activación de la memoria para encender un tiempo de reacción o de potencia eh, fuerte. ¿no? Eh, en un caso es una violencia en tiempos de dictaduras, en otro caso se recuerda la violencia de la colonia, y en ambos casos lo que hace esta conexión de temporalidades diferentes es recordarnos que se puede sobrevivir. Ahora hay una paradoja en el libro, el libro acaba diciendo, si estoy muerto volveré, perdón, si estoy vivo volveré, si estoy muerto ya no. Eh, es decir, la muerte no es tampoco una finitud ¿no? de la que no se pueda hablar, a pesar de que uno no pueda volver, paradójicamente. Entonces, no leería yo una melancolía ahí, pero sí una como una interpelación a activarnos en tanto potencial y resistencia frente al acabamiento. Gracias, Mónica. Eh, Charol Fernández nos lanza una pregunta para, para el estrés. Eh, y pregunta, ¿cómo sienten que lanzar el libro en este momento dialoga con la condición de suspensión, pausa, aislamiento que vivimos? Marisol. Marisol, ¿quieres responder tú? Perdón, es que hubo una interrupción, eh, de pronto una interrupción del sonido, entonces no alcancé a escuchar la pregunta. La leo nuevamente. Eh, Cheryl Fernández nos dice, ¿cómo sienten que lanzar el libro en este momento dialoga con la condición de suspensión, pausa, aislamiento que vivimos? Bueno, creo, como lo mencionaba Mónica al inicio de esta reunión, que este momento de suspensión, eh, en el que vivimos eh, de alguna manera una, una suerte de encerramiento y de distanciamiento del mundo, de las personas, de los, de los hechos, nos hace vivir de una manera tal vez mucho más intensa que eh, como lo hacemos normalmente, justamente la experiencia del tiempo. Creo que esta circunstancia nos permite asistir de una manera distinta al tiempo. Nos hace eh, percibir una densidad mayor, una duración mayor del tiempo, una pérdida distinta o una experiencia de la pérdida del tiempo también distinta, una experiencia diferente de la permanencia del tiempo. Entonces creo que es una circunstancia eh, absolutamente casual, porque no ha sido algo pensado en ese sentido. Eh, nadie podía haber supuesto lo que estamos viviendo hoy, ni tampoco imaginábamos que el libro iba a salir eh, en estas fechas eh, a la luz. Eh, pero es una coincidencia que, que es llamativa, porque nos permite eh, darnos cuenta de lo que significa para nosotros, para todos nosotros, no solo para nosotros tres como autores de este libro, sino para el conjunto de las personas. ¿Qué significa vivir en este tiempo? ¿Qué significa ser contemporáneos a esto que estamos viviendo hoy? ¿Podemos ver realmente, podemos observar a profundidad lo que estamos viviendo hoy? ¿Necesitamos un cierto distanciamiento para saber lo que vivimos hoy? Son muchas las preguntas que creo que se nos plantean. Eh, pienso que justamente en este tiempo en que estamos eh, de alguna manera transitando hacia otro modo de vida, hacia otro tiempo, por lo tanto, eh, es fundamental que seamos conscientes de que ¿Cómo vamos a encarar este nuevo tiempo, esta nueva forma de vida? Porque dependiendo de lo que hagamos ahora, el tiempo que, que construyamos nos devolverá una imagen distinta de la realidad de nosotros mismos. Entonces creo que la responsabilidad que tenemos es enorme y me gustaría a mí pensar, creo que a nosotros nos gustaría pensar, que este libro de alguna manera contribuya a provocar una serie de conversaciones, una serie de intercambios de ideas, de opiniones, de pensamientos en relación con estos temas. Y bueno, esta reunión de esta noche es justamente un inicio de esto y por eso me parece eh, eh, muy valiosa. Nando. Eh, yo creo que hace una... Llevamos 60 días de, de suspensión de una normalidad. Cuando digo normalidad significa movimiento, ¿no? Significa movimiento, interacción, circulación, intercambio, eh, etc. Y, y llevamos algo más de 60 días de interrupción de eso. Pero para mí, digamos, lo que sucedieron los primeros 30 días es completamente distinto de lo que han sucedido o sea, los primeros cuatro semanas, quiero decir. Es completamente distinto de lo, lo que han ocurrido estas últimas tres. En, efectivamente, las primeras cuatro semanas yo tenía y creo que el resto, por lo que conversé, por lo que compartí, teníamos la sensación de de que no podíamos todavía eh, hacernos una imagen para poder pensar lo que nos estaba pasando. Y ustedes saben que no se puede pensar sin tener una imagen de algo. Eh, en cambio, digamos, las últimas tres semanas, en algún sentido ya tenemos una imagen. Por último tenemos la imagen de nosotros mismos hace siete semanas. Y eso significa que ya el tiempo ha empezado a tomar sus caminos. Ya no está en una situación de, de suspensión, sino más bien de eh, enorme pregunta de hacia dónde lo vamos a dirigir. Porque es un tiempo que ya se echó a andar, se echó a andar en nosotros, en nuestra psique, en nuestro cuerpo, estamos más cansados, cosa que no habíamos causado recibo en las primeras semanas, estamos más fastidiados, estamos más frustrados o estamos más inquietos. Y yo creo que lo que dice Marisol es muy importante porque el tiempo que vamos a vivir en adelante tiene que ver con la forma que le demos. Eh, la forma que le demos entre, entre miles y millones de pequeños gestos eh, sumados todos y articulados. Y, y bueno, y no existe forma, o sea, no existe temporalidad sin forma. Entonces, creo que estamos en este momento, un momento de pregunta: hacia qué forma le damos a la inquietud que ya se echó a andar. Creo que el hecho de que estemos conectados hoy en día por Zoom, por a través de Muy Guaso y que Fernando Barrientos y El Cuervo con Paola eh, hayan echado a andar una iniciativa nueva, significa que ya tampoco estamos en las primeras dos semanas, cosa que no habría sido posible, a lo mejor, tal vez no habría sido imaginable. Sin embargo, ahora no solamente es imaginable, sino que es un hecho. Genial. Mónica, quizás quisiera complementar a, algo a esa pregunta. Está con Creo, su... sí, ver, sí. Creo simplemente añadir que, que ojalá seamos lo suficientemente valientes como para saber que esta forma que le demos al tiempo actual, que de por sí es bastante complejo de ver, eh, solo se va a lograr entre todos, ¿no? Quisiera enfatizar eso, que no, no va a haber una solución mágica venida de afuera y de uno solo, ni siquiera de un sistema por perverso que pueda ser, sino que va a resistir lo que cada uno de nosotros sea capaz de añadir a esa forma. Entonces me gustaría sumar simplemente lo que han dicho mis compañeros, la cualidad de riesgo y de, y de osadía que nos exige, creo, este tiempo para hallarle una o varias formas de salida. Uf, bueno, ahí estaban las quisiera, respuestas. Quisiera, bueno, quisiera, tal. quisiera tal vez retomar, o, o tomar, digamos, un, un, una punta que dejó, de un hilito que dejó Marisol y también Mónica, que eh, es que Marisol decía, ojalá que lo que hemos planteado en este libro trascienda lo disciplinario. O sea, no es un libro de tres literatos. Eso, por favor... Quisiera, que lo, o sea, quisiera aclararlo por los tres, digamos. no se trata de, de una especie de, no sé, de obsesión que tenemos por, por lo que solemos hacer, porque cada uno de nosotros hace mucho más cosas y cada uno de nosotros participa en muchos otros espacios o de pensamiento, de conversación, de estudio, de reflexión y de producción también. Entonces quisiera descartar eso de que son tres literatos que están hablando de un asunto disciplinario. Si esto no toca, o, o, o a quienes les corresponde, no logran ver cuán, cuánto les concierne, estoy pensando en psicoanalistas, por supuesto en los artistas de todos los tipos, estoy pensando en los sociólogos, estoy pensando en los teóricos. Eh, Fernando, me, te agradezco que me hayas dicho que este es un texto filosófico, pero yo preferiría decir que es teórico en la medida en que la, la, la palabra filosofía ramita inmediatamente digamos, a, una, a una serie de genealogías con las cuales yo no, no, no me siento muy a gusto, prefiero definirme teórico, teórico en un sentido genérico. Y claro, eh, cada uno de nosotros, si bien esto fue hecho por tres personas que, que desde hace muchos años conversan y traman y tejen, conversaciones, no, no crean que, que hemos pasado tres años o cuatro o cinco conversando de poesía y tiempo. O sea, son muchas otras las cosas que nos ocupan, hemos conversado de política, política en un sentido más amplio, la política y lo político, hemos estado hablando de las condiciones de lo artístico, de las políticas culturales, de, en fin, muchas cosas que nos preocupan, de la educación últimamente. Eh, por lo tanto, eh, creo que concierne a, a cualquier área. Eh, recuerdo que eh, la problemática del tiempo, es decir, la pregunta de qué sea el tiempo, eh, no, no es una respuesta, eh, como aquí tiende a creerse, no es una respuesta de una región subalterna respecto a, a la imposición que se hizo desde un lugar geocéntrico y geopolítico como para, como para universalizar una sola manera de, de entender eh, este asunto de la temporalidad. Eh, el, la pregunta por el tiempo nace junto con la propia humanidad, junto con el propio proceso de industrialización realizado en, en Europa en el siglo XIX, uh -huh. XVIII-XIX. Por lo tanto, desconocer, digamos, eh, que, eh, pensadores como Nietzsche, en primer lugar, digamos, Nietzsche con sus interpersivas, desconocer lo que, lo que pensó Bergson, lo que pensó Freud, lo que pensó Warburg, lo que pensó eh, Benjamin, lo que pensó Heidegger, lo que pensó Norbert Elias, eh, etc., desde distintos flancos, me parece una especie de de ingratitud y de una injusticia eh, suplina. Eh, o, eh, o pensar hoy en día que el, el, la problemática del tiempo para nosotros, latinoamericanos, sería simplemente eh, ver cómo, cómo hacemos que nuestras memorias eh, olvidadas, reprimidas, eh, abusadas, violentadas en algunos casos, sea un asunto que haya que reponer a una especie de narrativa plurinarrativa universal, me parece que también es una forma de empobrecer la pregunta, si bien es totalmente válida, es totalmente legítima, porque eso significa que estarían reconociendo implícitamente aquellas eh, posturas culturalistas de que hay una línea del tiempo y hay un curso del tiempo al cual le faltan ciertos puntos que se han se han invisibilizado y, y que, cuya única tarea política sería restablecerlos a la a visibilidad. Cosa que yo no comparto porque me parece que es una especie de confirmación de, de, la, de la vieja y desastrosa concepción del tiempo hegeliano. Y creo que lo que estamos tratando de decir a, a propósito de un estudio y un afincamiento en la poesía es que se trata de mucho más que eso y deja más preguntas que respuestas. Hay más Gracias. preguntas. Gracias, Fernando. Sí, ahí También están. A partir de las reflexiones han empezado a salir un montón de preguntas. Eh, les comparto una de Mari Carmen Molina, que dice, eh, ¿cómo la poesía, o los poetas sobre los que escriben, u otros, se sitúan, miran y escriben a partir de una crisis que los excede, una crisis de la historia? Mónica, tal vez, quiere empezar, o Marisol. Ninguna. A ver, eh, creo, creo entender la pregunta, aunque no muy particularmente, pero creo que se relaciona con alguna anterior que vio también sobre el tema de memoria, historia y crisis. La poesía, justamente porque es una puesta en crisis del lenguaje permanente, eh, es como una zona, yo diría, fecunda para alojar otras crisis, ¿no? Entonces, evidentemente las crisis de imaginario, de cómo una época ha podido plasmar en una serie de imágenes sus terrores, sus deseos, sus miedos, sus proyecciones, sus indefiniciones, eh, claro, todo eso va a volver en un, en un poema que sepa escuchar o conectarse con uno u otro eco, ¿no? Eh, por un lado. Por otro lado, yo creo que un poeta a ver, se instala en un lugar de resonancia de problemas o, o preguntas que él o ella estén teniendo, eh, pero creo que después el propio lenguaje lo va llevando hacia otra parte, ¿no? Entonces, no hay un, un control absoluto ni una planificación de lo que un poeta pretende respecto a una crisis o histórica o existencial o… O, o la que fuera, diferentes índoles de crisis, pero sí que, al, a, por eso yo hablaba de esa zona de riesgo, ¿no? de atreverse a ser interrumpido por algo, que, que tiene que ver con interrumpir sentidos, interrumpir imágenes habituales, interrumpir preocupaciones, ocupaciones. Eh, en ese sentido, tal vez el lugar de enunciación de un poeta es siempre la pregunta, ¿no? sin tener idea si la va a poder contestar o no. Quiero agregar a, a, a lo que dice Mónica que eh, desde mi punto de vista el, el trabajo poético siempre eh, exige que aquel, aquella persona que está escribiendo, aquella persona que está eh, en ese trabajo, deje de ser eh, la persona particular que es con los límites definidos, que lo separan de las otras personas y que lo diferencian de otros tiempos, de otras sociedades, de otras culturas, de otros lenguajes. De alguna manera, la persona que escribe es un poco esa misma persona y también las otras personas o lo, lo otro que existe en el mundo y que está latiendo en ese momento y que también ha latido y se ha manifestado en otros momentos, en el pasado y probablemente después en el futuro, en lo que viene. Entonces, de alguna forma, el trabajo poético exige un despojamiento de los elementos que definen a la persona y de los límites personales para acceder justamente a esa especie, podríamos decir, como de falla geológica, que permite... Una intercomunicación y un contacto con aquello que es otro, que es lo diferente y que es el que permite eh, plantearse una serie de inquietudes, de cuestionamientos, de dudas y que la poesía intenta de alguna manera captar e intenta eh, nombrar a través de de, de sí misma, ¿no? De lo que surge en ese trabajo poético. ¿Puedo agregar algo? Claro. ¿Se me escucha? Claro que sí, sí. Eh, yo creo que hace casi años que no conversa con Mari Carmen, ella... Mantiene conversaciones más bien con Mónica y por eso yo me entero. Pero eh, creo que lo que está apuntando Mari es algo muy, muy, muy interesante. Eh, yo me pregunto, digamos, para completar lo que, en la pregunta que ella hace, ¿habrá alguna crisis que no nos exceda? ¿O sea, ¿Habrá alguna índole de crisis que sea menor y afrontable dentro de, del orden de la vida, digamos, eh, creo que la crisis por definición, si es que pudiera arriesgarse una definición, sería justamente lo que tiene la capacidad de engullirnos completamente, de devorarnos, eh, de, de, de, de, de desarmarnos y destruirnos, digamos, ¿sí? si no, no entiendo, y yo creo que Mari tampoco apunta a eso, no entiendo qué otra posibilidad de crisis haya, digamos, ¿no? o sea, si, si, si crisis se entiende como la dificultad, creo que no estamos hablando de crisis, estamos hablando de dificultad. Eh, si estamos hablando de, de, de, de, de un impedimento ante algo, bueno, eso es un impedimento, no es una crisis. La crisis, por definición, es la capacidad que donde el suelo donde uno está eh, eh, sustentado como sujeto, digamos, se nos abre y podemos caer por completo en ella. Digamos. Entonces, creo que no hay ninguna posibilidad de enfrentarse a una crisis que no sea excesiva. Y yo creo que en otra conversación sería muy hermoso que Mari pudiera reafirmar lo que acabo de decir, o negarlo, o, o matizarlo, y pudiéramos conversar sobre el concepto de crisis como detonante de, de casi toda... Eh, Práctica de creación, en términos de que la práctica de creación obedece, de alguna manera, a un intento, muchas veces fallido, ¿no? de, de, de, de, de enfrentarse con eso más grande que uno, digamos, y tratar de reducirlo a un, a un orden, o sea, ponerle ritmo al caos, digamos orden, forma al caos, para poder incorporarlo como una experiencia. Una experiencia que no es solamente para el productor, sino para el lector, para, la, para el, incluso aquellos que no leen, porque es una experiencia que se está elaborando en un momento determinado y eso produce, produce efectos hacia, hacia los costados, digamos. más allá del circuito de cultivado que, de, de quién produce y quién lee, en este caso, o quien vecine, o quien escucha una música, o quien va al teatro. Produce efecto, porque produce efectos de producción de subjetividad. Gracias, Fernando. Eh, Gabriela Urreola Goitia nos comentaba y decía, encuentro un punto común sobre el tiempo en los tres. La parte del tiempo de lo latente, el tiempo interrumpido, o el tiempo no como lo sucedido, sino como lo que está por venir. En todo caso... Los tres me remiten a una temporalidad en la poesía del orden de lo no realizado que no necesariamente se realizará en un futuro. No sé si se puede pensar como un entretiempo o un más acá del tiempo, porque un más allá del tiempo implica que algo sucede y tiene un más allá. En cambio, un más acá me da la impresión que es algo que no necesariamente va a venir. Y lanzó otra pregunta eh, de Roberto Ropesa nuevamente. Dice, si la forma de leernos ahora es virtual, donde nos perdemos muchos gestos? ¿Cómo se piensa el tiempo futuro? Eh, hay otras preguntas más que si quieren las uno a estas. ¿Sí? Dale, Fer, adelante. Eh, Antonio Peredo dice, siempre se dice que el tiempo cambiará las cosas, es decir, es un modificador de la perspectiva. Pero la perspectiva es cuestión de espacio. ¿Es entonces una relación espacio-temporal o son dos cosas de lo mismo? Eh, luego Bernardo Paz dice, podemos pensar en una percepción colectiva del tiempo y otra individual. Solemos hablar de, en plural de cómo vivimos el tiempo ahora. Y creo que hay un ritmo totalmente distinto en nuestra individualidad. ¿Será que hay una fricción entre estos tiempos? ¿Se los puede separar? Y Lucía Rote, que dice, me daría la impresión de que en realidad esta temporalidad vuelve a la poesía más colectiva de lo que se suele pensar. Una corporalidad colectiva, pero no de masa. Mónica, quizás quiera ver, empezar. Perdón sí. <risa> con el micrófono. Eh, sí, comenzar tal vez con lo que decía Gabriela de este entretiempo, eh, que tiene mucho que ver con ese cambio también del, del que hablaba Antonio, ¿no? Que es este soportar de la palabra poética, eh, por eso de latencia, porque siempre soporta mucho más de lo que dice, ¿no? Eh, su cualidad de sugerencia y de polisemia permite que esa palabra soporte muchas más dimensiones, varias de ellas no previstas por su autor, eh, y, que, y que el tiempo va a ir poniendo, o va a ir activando de manera diferente, va a ir poniendo unos sentidos eh, por delante de otros, por ejemplo, según se vayan activando ahí latencias posibles. ¿no? Eh, en ese sentido, a mí me gusta pensar este, esta letra de Fado, que yo la puse ahí de epílogo en el ensayo, que dice, no es el tiempo el que va pasando, sino nosotros, ¿no? Nuestro tiempo de vida es infinitamente más pequeño que el tiempo, por eso lo dividimos, creo, en fracciones más o menos humanas y asimilables. Por lo tanto, seguramente no es el tiempo el que cambia las cosas, jugaría yo un poco ahí con la pregunta de Antonio, sino eh, que nosotros somos capaces de percibir solo algunos de esos cambios, ¿no? No, no nos es dado percibirlos todos en una larga extensión espacio temporal Y me gusta mucho la, la unión que se puede hacer entre lo que decía Bernardo del, del, del tiempo colectivo, del tiempo individual, como ritmos a veces disonantes con la hermosa analogía que ha hecho Lucía, ¿no? que es un tiempo colectivo, el de la poesía, pero no el de masa, evidentemente, porque no tiende a ir hacia un mismo lado, ni tiende a buscar un... Un, un, un yo, digamos, que dirija eso hacia alguna parte, ¿no? Pero en esa palabra que puede parecer a veces muy individual, sin duda duerme siempre una dimensión colectiva. ¿Querías agregar tú, Marisol, a, pro, a propósito de la idea de instante? Eh, en realidad. Eh, Quisiera mencionar algo a partir de lo que dijo creo que Antonio en relación con el tema de eh, espacio-tiempo. ¿no? Evidentemente es, es difícil eh, desligar eh, el tiempo del espacio y sería poco, poco correcto hacerlo si uno hace un análisis que tenga en cuenta... Eh, los descubrimientos que tienen ya más de un siglo, los descubrimientos de la física, a partir de lo, del señalamiento de Einstein ¿no? sobre eh, la existencia de esa estructura de espacio-tiempo. Eh, sin embargo, existen diferencias eh, bastante significativas, por lo menos desde nuestra percepción a escala humana, de eh, estas dimensiones de espacio y de tiempo, ¿no? si por una parte en el espacio tenemos la posibilidad de movernos, de transitar, de ir y volver, de, de recorrer distancia, de repetir eh, caminos, etc., de recuperar lugares, con el tiempo no es posible esta, este ejercicio de soberanía, podríamos decir. Con el tiempo tenemos una relación distinta porque nosotros vivimos eh, como personas eh, en, el, en el transcurso, vivimos el transcurso. Por lo tanto, no, no vamos a poder eh, revisitar el pasado a no, a, a no ser a partir de la memoria, a no ser a partir de la lectura, a no ser a partir de la reflexión o no vamos a poder alcanzar el futuro a no ser por estas vías. Pero con una experiencia directa no podemos eh, hacer estos movimientos. La evidencia el... de la dimensión temporal es limitada. Estamos sujetos, encorsetados en lo que es el tiempo, como dimensión que nos abarca pero que no es externa a nosotros, sino que está, está dentro nuestro. Hay eh, teóricos que consideran incluso que es probable que el tiempo no sea una dimensión objetiva, un dato objetivo de la realidad, sino una percepción nuestra, una experiencia de nuestra conciencia, de nuestra humanidad. Pero bueno, más allá de esto... Eh, como personas que intentamos eh, preguntarnos cosas, intentamos reflexionar sobre temas, o como personas que eh, dentro de uno u otro de los artes hacemos algo, tenemos un hacer, alguna actividad, creo que podemos también tener acceso a una otra experiencia del tiempo, ...que tiene que ver con esto que tú decías, Fernando, hace un momento, el tema del instante, ¿no? Es decir, cómo el tiempo puede coagularse en la experiencia creativa, eh, puede coagularse en un instante que de alguna manera abarca todos los tiempos, ese pasado que no podemos recuperar, que no podemos revisitar, ese futuro que desconocemos... Eh, los tiempos que vivimos pero que no conocemos directamente y que están sucediendo hoy, los instantes que son distintos para los distintos seres humanos, todo eso podemos de alguna manera eh, eh, entrever, vislumbrar a través de la creación eh, artística y de una manera instantánea, que nos da la sensación de totalidad, que nos da una experiencia de totalidad. Yo agrego entonces a, a las poses de Mónica y Marisol, que tal vez los tres partimos de, de una de una apuesta, digamos, una apuesta que no es nuestra, por supuesto, que el tiempo no es natural. O sea, nosotros podemos naturalizarlo y de hecho lo hacemos. La cultura lo hace constantemente. Nosotros decimos estamos estamos en mayo de, mil, de 2020, de la era cristiana, que, que la numeramos a partir de, del nacimiento de, de Cristo, hipotéticamente nacido en el año cero o el año uno. Pero la manera de nombrar el tiempo, que existen infinitas, y, y cada vez que, que hay un, un, una, gran, una gran organización eh, metropolitana de la cultura tiende, y eso ocurri, ocurre siempre, no es que ocurra ahora, tienden a, a, a quedar relegadas las otras formas de medir y de nombrar los tiempos de las comunidades, de las localidades, en fin. Solo que ahora nosotros tenemos una especie de, de, de desafío epistemológico, cultural y político, es de, de reconocer de que el tiempo no es natural. Y contestando la pregunta de Antonio, el, el espacio tampoco es natural. Eh, nosotros espaciamos el espacio, uno, un concepto que tampoco es nuestro. Eh, como diría Mari Carmen por alguna vez que la leí, digamos, nosotros excavamos, el lugar donde estamos o el lugar que ocupamos, eh, la obra artística construiría el espacio potencial donde eh, en una superficie algo aparece. Eh, por lo tanto, eh, remitir tiempo a espacio o el espacio al tiempo, me parece que, que estamos eh, de alguna manera... Eh, apoyándonos en alguna de las dos naturalizaciones, sea o el espacio o el tiempo. Ya Aristóteles decía que había que pensar el tiempo a partir del espacio, en términos de que eh, es lo que sucede, eh, que se puede medir en términos de, de que alguien se mueve entre, entre aquí y allá, digamos. Y eso establecería el antes y, el, y establecería el después. Pero recordemos que que lo que está haciendo Aristóteles, al naturalizarlo de esa manera, es responderle a Platón. Lo que hace Platón es decir que, ustedes saben, a partir de una decisión, no teórica sino bien religiosa, que nuestro mundo es un mundo falso, es un mundo eh, de sombras y de imágenes, y lo que él establece, Platón, es que el, el tiempo es, es la imagen móvil de la eternidad. Por lo tanto, la, la verdadera reguladora del tiempo humano y del tiempo del mundo y de la existencia estaría fuera del mundo, estaría en la eternidad, en aquello que no se mueve, que no transcurre, que, que es inmóvil. Por lo tanto, nosotros seríamos solamente un reflejo de, de, de personas, de, de payasos que, que, que, que de alguna manera eh, remedamos eh, cosas que, que no, que no nos correspondería ser porque nuestra verdadera naturaleza sería estar en aquel mundo externo, inmóviles, fijos y, y duraderos, digamos, eh, en, en una duración eterna. Bueno, y así a su vez Platón le responde a, a otras concepciones anteriores, a mí la que más me interesa y creo que es que, la que arranca todo el problema del tiempo, es la era cristiana. Heráclito, digamos, que define el, el ser a partir del devenir y no del, de lo que es, no, no de lo que es totalmente, exhaustivamente, en cada vez, en cada momento, sino que lo que siempre está surgiendo y dejando de surgir, digamos, surgiendo y decayendo. Y esa es una idea que, re, que, que, que rebota en distintos momentos de nuestra historia cultural, primero en Espinosa, muy fuertemente, creo que es absolutamente capital para nuestra cultura contemporánea, eh, y por supuesto luego Nietzsche, Warburg, Benjamin Heidegger, etc. Eh, por lo tanto, digamos, no, no se trata de pensar eh, simplemente por especulación eh, si esta, aquella o, o cualquier otra posibilidad del tiempo. Creo que todas las teorías tienen más o menos dos familias y las familias eh, teóricas se definen por sus efectos, como diría Ann Kaukelin una preciosa teórica francesa, se definen por sus efectos y el efecto que a mí me interesa y por lo tanto con la tradición y, y la familia teórica que, que a mí me interesa rescatar es toda aquella que nos vuelve a situar frente a, un, a, un, a, una, a una posibilidad de riqueza, de, de, de, de, de volver a considerar lo potencial y no lo positivo, lo que se ha positivizado. Por lo tanto, mi, mi riña es con el historicismo, con el positivismo en general. Y, y, y quisiera agregar una cosa más con respecto a ello, que esta idea de, de, de si tiempo o espacio se podrían remitir para mí, una cosa que me viene persiguiendo toda mi historia pensante, es por un lado el mundo de lo visual, y por otro lado el mundo de lo temporal. O sea, dos grandes áreas de pensamiento que me han conflictuado permanentemente. Y hasta que no leí ante el tiempo de George D.D. Huberman, no había entendido que ambas son, por decirlo así, las alas de un, de un mismo pájaro, de, un, de una misma ave. O sea, no puede este, esta ave el pensamiento volar si no tiene un ala desplegada en la problemática de la temporalidad y la otra desplegada en la, en la temática de la visualidad. Pensemos que la idea de presencia, cuando decimos, eh, nos referimos a este presente o al otro, y cuando nos referimos a, no, a nosotros como una presencia, no podemos, no podemos olvidar que la palabra presencia es la misma que usamos cuando decimos presenciamos algo, es decir, lo vimos. Lo percibimos, lo, lo observamos. Y por otro lado, cuando decimos nos presentamos, nos presentamos, es decir, nos dimos como imagen frente a la, a la mirada de los otros. Entonces el presentarse y el presenciar son intrínsecos a la presencia, al estar presente. Mucho más podríamos decir de eso, pero creo que es una buena entrada para que podamos seguir conversando en otros momentos y en otros pasos. Eh, no sé si, si vamos a continuar. Hay algunas preguntas más que podríamos leer y para finalizar. Eh, Súper. Eh, quizás entraría eh, Claudia Pacheco, que ahí nos lanzó una pregunta recién. Bueno, son varias. Eh, nos dice subvertir el tiempo con la obra. Una obra en conflicto y diálogo con una crisis. ¿Cuál crisis? Ante una ex-normalidad individualizada y una actual normalidad confinada, el gesto salir de la cueva como saludos y cariños. Clau Pacheco. Y luego tenemos una más, eh, creo que con esta vamos a cerrarnos. de Adiva Rojas. Dice, ¿en este pájaro del tiempo cómo se abarcaría a los ciegos? Preciosa pregunta. ¿Quieren contestar ustedes, Mónica y Marisol? No, porque tú hablaste del pájaro. <risa> Corresponde, Fernando. <risa> eh, no sé si ustedes saben que que en la bastante reciente, históricamente reciente historia de la fotografía, desde hace varios decenios se está experimentando, con, experimentando y, y trabajando con la fotografía de no videntes. Porque una de las suposiciones básicas es que un ciego carece del órgano, pero no carece de la pulsión visual quiero eh, decir, eh, en su cerebro, en su autoconstitución, eh, no es una persona que no pueda ver. Tiene dificultades o impedimentos para ver, porque hay algún órgano, algún nervio, algún, alguno de las los, de los infinitas cantidades de, de pequeños eh, eh, lugares del cuerpo que colaboran a la, a la visión donde has, ha habido un, un, un desperfecto, sea genético o por accidente o por lo que fuera. Quiere decir que eh, cuando hablamos de ciego no estamos hablando de personas que desconozcan la posibilidad de la visión. Incluso cuando nosotros decimos, ¿te imaginas el futuro? Bueno, quiere decir que la idea de imagen trasciende a cualquier posibilidad de tener los ojos abiertos y disponibles y, y en condición de salud. Eh, la, la ceguera no podría impedir que nos imaginemos las cosas. Y, y al tener la capacidad de generar imágenes, eh, sería suficiente para, para comprender este, este hipotético, digamos, eh, pájaro eh, eh, visual-temporal. Como, como así, creo que sería imposible pensar que una persona... No sé por qué otro tipo de efecto eh, neuro, que habría que explicarlo desde la neurociencia, pudiera no imaginarse el tiempo. No, yo solo quería añadir respecto a la pregunta de Claudia Pacheco, que tal vez no se trate de subvertir el tiempo, porque eso sería una ardua y extensa tarea, pero sí de eh, poner ruido en, en nuestra idea de tiempo, ¿no? de tal modo que podamos entender que es una idea de tiempo o un ordenamiento de la temporalidad en la que tenemos, pero que está siempre conviviendo y coexistiendo con muchas más que están ahí latentes y posibles. Cuando Ay, quisiera conversar largo con Claudia Pacheco, a quien, con quien no he conversado hace mucho tiempo y la extraño, pero quisiera, aprovechando lo de Claudia, más otras cosas que se nos plantearon, esta idea de entretiempo. Nosotros no lo tenemos claro si, si nombrar entretiempo o destiempo, o, o hay muchos otros nombres. Pero me remito a, a la idea que, que sí podrías abarcar a ambas, que es la idea de anacronismo o de intempestividad, intempestividad la propuso Nietzsche, anacronismo viene de, de Warburg, el trabajo de Warburg, eh, Benjamin y posteriormente Didi Huberman, que se hace cargo de todas esas lecturas y las revisita y las hace producir. Eh, porque la idea de anacronismo, nosotros, eh, digamos, pensemos que pensemos que, que no, normalmente tendemos a a remitir las cosas a ciertos hábitos de domesticación. Entonces nosotros decimos, alguien es anacrónico, digamos, porque anda vestido a la manera de como ya no se viste. O sea, está, está pasado de moda, digamos. Entonces la idea de anacronismo eh, la tendemos a reducir muy pobremente a un pasado conocido, o a un pasado hipotético también. Pero la idea de anacronismo es justamente no tiempo, o sea, no estar en, en, en, el, en, el, en la dimensión cronológica del tiempo, que es la dimensión regular de una cierta continuidad. El, si pensamos el anacronismo, digamos, eh, o la idea de diferimiento de Agamben, no la no la tratemos de colocar nuevamente dentro de la línea temporal conocida, con la cual todos estamos infinitamente molestos todos tenemos una sensación de que la idea del tiempo lineal no nos convence porque no hace, eh, no da respuesta ni a nuestra experiencia personal ni a la, nuestra experiencia social. Entonces quiere decir que habría que tratar de, y ahí sí, subvertir, y ahí sí tomo la palabra en un sentido positivo, de de Claudio Pacheco, subvertir la idea de, de continuidad, que es lo que propone Benjamin de, de, de extremo a extremo su obra. Subvertir la continuidad, hacer saltar la continuidad. Pero hacerla saltar no necesariamente hacia atrás, tampoco hacia adelante. Tampoco necesariamente adelante. Puede ser hacia atrás y hacia adelante. Puede ser solamente hacia los costados. Puede ser hacia yo diría una cosa mucho más hospitalaria, que es como recibir las eh, irrupciones del tiempo que pueden venir desde cualquier dirección. La idea de Warburg, de, de esta recurrencia de, de, de un tiempo que, que, que reaparece eh, insistentemente sin ninguna lógica, sin, ningún, sin ninguna regularidad conocida, sin ningún, sin ningún haber estado allí eh, acumulándose hasta que diera paso al acto, sino más bien es la idea de una cosa, de un origen, de un origen que va acompañando a cada momento de nuestra experiencia del presente y ese origen está lleno de posibilidades. Entonces sería más bien romper nuestro hábito y poder abrirnos hacia ese, ese reino de posibilidades que el tiempo posee en su propio comportamiento, que no es el mismo que nosotros hacemos a través de la cronología. Añadiría quizá a, a lo que ya se ha dicho sobre, sobre este tema, que tenemos la percepción y la sensación de que vivimos todos en un cierto tiempo, que es este año 2020, que tiene tales y tales características. Pero en realidad no es así. Mm. Estamos viviendo al mismo tiempo tiempos muy distintos, temporalidades mm. muy distintas. Nosotros como personas y también como sociedad. Hay, hay momentos en los que podríamos pensar o situaciones en las que podríamos pensar que estamos viviendo en los años 50 o que estamos viviendo hace un siglo atrás o que estamos viviendo hace tres años o que estamos firmemente instalados en este presente de 2020. Creo que lo que nos ocurre ahora, este momento en el que tenemos todos la sensación de que el tiempo nos ha dado alcance, para decirlo de alguna manera, este, es una una posibilidad abre una puerta a que podamos percibir esta relación que tenemos como que fragmentada con el tiempo, hacer conciencia de que vivimos este caleidoscopio temporal, estos tiempos diversos y también a que existen posibilidades de saltos en el tiempo. Y creo que este es un momento de esas características en que el tiempo de pronto puede dar un salto, o nosotros podemos saltar en el tiempo o saltar con el tiempo y ubicarnos en otra situación, en otro espacio, en otro momento. Depende entonces de lo que hagamos ahora para que ese salto nos lleve a algún lugar, algún lugar que tenga sentido y que nos permita preguntarnos otras cosas, ojalá con cierta hondura. Marisol, lo que acabas de plantear eh, también tiene que, mucho que ver con la pregunta de, de Bernardo y de alguien más que no recuerdo. Si ese tiempo es individual o colectivo. Yo tengo la impresión de que eh, es frente a este caleidoscopio de posibilidades del tiempo, nosotros hoy en día estuviéramos como todos a punto de saltar hacia distintas posibilidades del tiempo. Y sin embargo, sabemos que, porque vivimos en sociedad, va a haber ciertas formas o configuraciones del tiempo que van a ser, eh, van a ser, ¿cómo se dice? Eh, van a ser priori más prioritarias que otras. Entonces, de alguna manera, cualquier tiempo tiempo que venga, cualquier tiempo político-social, digamos, va a quitarnos a cada uno todas esas potencialidades. Eh, y sería como el, el, el sobreaviso, o sea, cuidemos todas las posibilidades del tiempo que en este momento tenemos, aunque por, tengamos que de alguna manera adherir a, un, a una especie de tiempo social colectivo que, es, que va a estar regido por ciertas formas de, de, de configurarlo. ¿Estarías de acuerdo, Marisol? Sí, sí. Así es. Cuando hablábamos de, eh, en algún momento anterior a las propias escrituras, hablábamos de algo que, que nos importó mucho, que es el texto... Trascendental que escribió Giorgio Agamben, ¿qué es lo contemporáneo? Entonces, él, él en ese texto se plantea: bueno, eh, Nietzsche, Freud, eh, Marx eh, y otros más, digamos, eran contemporáneos, pero no necesariamente eran contemporáneos de sus coetáneos. O sea, hay distintas formas de establecer contemporaneidad. O sea, no todos los que biológicamente vivimos al mismo tiempo somos contemporáneos entre sí. Algo que Mónica ha trabajado después, que es que parte dice algo más o menos similar. O sea, ¿con quién quiero ser contemporáneo? O sea, eh, si, si hay posibilidades de enriquecer y, y, y hacer eh, destapar la posibilidad de, de las potencias del tiempo, quiere decir que yo soy contemporáneo con aquel con que tengo un intercambio de verdad. Puedo pasar al lado, inmediatamente al lado físicamente, de alguien con quien no tengo ningún intercambio. Entonces tenemos que de alguna manera ser políticamente conscientes, existencialmente conscientes también, con quien queremos establecer intercambio. No lo podemos establecer con todo. Hoy en día nos llega una pandemia de China, digamos, con quienes no tenemos, yo no tengo ningún intercambio con, aqu, con, con aquella población que se enfermó primero. Eh, sin embargo, me llegan sus efectos biológicos. Pero, eh, y ahí, eh, eh, al asumir ambos una enfermedad, podemos decir, estamos en un mismo tiempo, somos contemporáneos, no, hemos compartido algo, hemos intercambiado algo que es a partir de, de un bichito, de un, de, un, de un asunto biológico, microscópico, invisible, hemos eh, tenido que eh, hacernos ciertas preguntas. Bueno, yo ya soy contemporáneo con él, pero en fin, en la vida política, más micropolítica, eh, yo tengo que establecer con quién soy contemporáneo, y, y puede que establezca contemporaneidad con aquellas personas que no necesariamente están biológicamente vivas en este momento. Pueden ser personas con las que a, a personas que no han nacido o que están creciendo, o personas que ya murieron o que ya han envejecido y han callado. Entonces, las formas de establecer contemporaneidad no es lo mismo que las formas de establecer actualidad. Actual no es lo mismo que contemporáneo. Gracias, Fernando. Eh, bueno, eh, ha sido una muy linda charla, igual muy nutritiva. Ahí teníamos muchísima interacción del público. Eh, les agradecemos mucho igual sus preguntas, sus inquietudes. Eh, Fer. Eh, bueno, para cerrar esta noche solo quería agradecerles a los tres autores y a Muy Guaso por por haber posibilitado esta noche que me parece que ha sido muy enriquecedora, eh, llena de preguntas, eh, preguntas sobre el tiempo que, que todos nos hacemos. Ha sido una prueba la cantidad de comentarios. Así que bueno, espero que eh, el libro sirva para eso, para seguir pensando el tiempo, eh, entre otras cosas, eh, hasta hasta la próxima, yo me quería despedir así. Eh, si quieren decir algo ustedes para despedirse, les paso la palabra. Nada, muy brevemente, gracias a todos los que nos han escuchado y que sigamos haciéndonos preguntas. Ahí nos encontramos y nos hacemos contemporáneos unos de otros. En mi caso, eh, agrego que esta, esta idea de de establecer con quienes eh, uno genera intercambio. Muchos de los que creo que han asistido hoy día eh, han sido y son, son parte de mi contemporaneidad. Yo soy contemporáneo con ellos en la medida que, que establezco afectos y conversaciones. Y creo que, insisto, por favor no tomen este libro como el, el resultado de tres eh, eh, amigos que se miran entre sí, cada uno de nosotros es amigo de muchos otros, cada uno de nosotros establece múltiples nudos y amarres de, de, de, de grupos y espacios y redes de conversación. Y por favor, que no solamente esto genere preguntas, sino que genere conversaciones que ustedes las pueden multiplicar hasta el infinito. Y, pero también que les pedimos de verdad que esos afectos y esas preguntas, dudas, comentarios, observaciones vuelvan sobre nosotros. Necesitamos... Necesitamos de ustedes. Necesitamos del retorno. Muy agradecido. Yo también quiero agradecer, decirles que para mí ha sido también una noche sumamente enriquecedora. Las preguntas creo que han sido muy muy sugerentes, muy significativas y que daban para conversar mucho más, pero hay un tiempo límite y, y no se puede ir más allá. Pero que sea un punto de partida, espero que será así, para seguir conversando, para seguir preguntándonos sobre las cosas. Muchas gracias al Cuervo, muchas gracias a Muy Wasu, Fernando, a Mónica, el otro Fernando también. Un abrazo a todos. Gracias, Gracias, Fernando. Gracias, María. Gracias, Mónica. Gracias, Fernando. Gracias, Fer. Eh, nada, recordarles a todos que pueden descargarse el libro en la página del Cuervo y que también hay otros libros digitales y otros libros en físico que pueden conseguir en eh, La Paz, Santa Cruz, Cocha. ¿Cuáles son los datos, Fer? Así ah, bueno, estamos con las librerías de... Eh, lectura y el pasillo en Cochamba, digo en La Paz y Santa Cruz y en Cochamba estamos con La Libre y como decía estamos en nuestra plataforma, en nuestra página web y yo los invito a que igual siga el trabajo de Muy Guaso que no solo hace periodismo cultural sino también de investigación que en estos tiempos se necesita mucho. Así que bueno, de nuevo gracias y buenas noches a todos. Gracias, Fede. Gracias a todas las que se quedaron con nosotras hasta el final. Gracias. Saludos a Jackie Mejía y a Diva Rojas que se despiden también de todas. Gracias. Nos vemos la próxima.